¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy vengo con lo que es la característica del nuevo Samsung Galaxy A73. Vamos con el intro y comenzamos. Galaxy A73. ¿Qué características traerá esta nueva propuesta de Samsung? ¿Sorprenderá con funciones premium este nuevo modelo de la serie A? Todos estos detalles y más te lo contamos a continuación. La pantalla, procesador y batería del Samsung Galaxy A73. Samsung siempre ha añadido el efecto sorpresa en funciones premium heredadas de su dispositivo gama alta. Así que Samsung Galaxy A73 no planea que sea la excepción. Repasemos algunos rumores y datos filtrados, por ejemplo sabemos que el Samsung Galaxy A73 podría tener una pantalla AMOLED FHD de 6.7 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz, si sí, una enorme pantalla con una de las características que ya hemos visto como punto destacado en los móviles económicos de 2021. Que apostaron por algunas funciones premium. En cuanto a sus dimensiones, se cree que tendrá unos 163,8 x 760 x 7,6 milímetros, con un grosor de unos 9,3 milímetros. Un detalle a tener en cuenta es que el espesor considera el borde de las cámaras traseras, que si bien no es tan llamativo como el Samsung Galaxy A72 el modelo que ves en la imagen de arriba sobresale el resto del cuerpo del móvil y tal como sucede en el Galaxy A72 encontraremos el todo de huella debajo de la pantalla si pasamos el procesador los rumores apuestan por el Qualcomm Snapdragon 750G acompañado según algunas fuentes de diferentes configuraciones, ya que podría ofrecer RAM de 6 a 8 GB y almacenamiento de 128, 256 GB. Sin embargo, puede que solo veamos la combinación de 8 GB y 128 GB de RAM y almacenamiento interno. ¿Cuál será la propuesta en batería? Al parecer se apostaría por una batería de 5 mAh con 33W de carga rápida. Si tenemos en cuenta que tiene una enorme pantalla con una configuración exigente, no podríamos esperar menos para que no perjudique la autonomía que puede brindar al usuario. Tal como parece que puede suceder con el Samsung Galaxy A53, el A73 no tendría puerto para allá de 3.5 milímetros. Y un dato no menor es que el Samsung Galaxy A73 pasaría a tener protección IP68. Una característica que solo encontramos en su modelo de alta gama. Un detalle que parece repetirse con el Samsung Galaxy A73 es que no tendrá versión 4G tal como también se, se ha filtrado con respecto al Galaxy A53 solo habrá versión 5G vamos ahora con lo que es las cámaras de Samsung Galaxy A73 con una posible sorpresa una de las filtraciones del Samsung Galaxy A73 nos dejan ver su apartado fotográfico y si parece que tendrá cuatro cámaras en el módulo trasero, tal como muestra el render que comparte el scope Digital. Por el momento no hay detalles específicos sobre la configuración de cámaras que traerá esta nueva propuesta de Samsung, pero sí se ha filtrado que el sensor principal será de 108 megapíxeles. si esto se confirma sería un cambio interesante ya que se convertiría en el primer modelo de gama media de Samsung en apostar por los 108 megapíxeles. Por supuesto esto no significa que tenga el mismo sensor de 108 megapíxeles que vimos en el Galaxy s 21 Ultra. Puede que apueste por el ISOCELL hm 2 el sensor Samsung de 108 megapíxeles que ya vimos en el modelo como Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Sobre el resto de la configuración no hay detalles, pero si sí sigue la propuesta del Samsung Galaxy A72. Veríamos una gran angular de 12 megapíxeles, un macro de 5 megapíxeles y un teleobjetivo de 3 megapíxeles. Por otro lado, otro rumor que se ha mantenido con respecto a los Samsung Galaxy A, es que se lance en 2022, es que contarán con el sistema de estabilización óptica, dando un extra a sus cámaras, así que tendríamos un apartado fotográfico con varias pinceladas de funciones premium. Bueno esto fue todo Porque te ha gustado, suscríbete dale like para seguir creciendo mi canal, nos vemos en el próximo video.